Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a este su espacio de los representantes a nivel nacional. Hoy día tenemos una invitada este, para que nos acompañe explicándonos uno de los temas muy importantes y ella es nuestra querida este, Helen Rodríguez pero antes de comenzar quiero darle las gracias a todos los que atendieron a refes este año, estuvo fantástico agradecimiento especial a Alicia Sánchez, a todos los coaches Alonso, eh, Araceli, Ivonne, eh, Francisco, todos ellos que estuvieron eh, excelente, dándonos una excelente aportación a lo que es nuestra comunidad, un gran apoyo. Así que muchísimas gracias a ellos. Y bueno, este espero que Helen esté lista. Vamos a ver si ya se puede enlazar. Vamos a ver. Bienvenidas a todas, gracias por apoyar estos videos, así que solo estamos esperando a que se incorpore Helen desde New York y como les digo, tiene mucho que compartir con nosotros, así que eh, ella es miembro del Club del Presidente. Buenas tardes, Buenas tardes Ana, ¿cómo están? Bien, es un placer tenerla aquí con nosotros, estamos ansiosos de que nos platique mucho acerca de usted. Gracias, gracias por la invitación y bienvenidas a todas nuestras representantes, hermanas, familia de Avon. Buenas tardes. Um, bueno, estamos aquí uh, por la invitación que usted me ha dado. Gracias por la oportunidad. Y vamos a empezar hablando un poquito acerca de mí. Bueno, ¿qué les podré decir? Uh, yo anteriormente ya había tenido la experiencia de ser una representante por razones que todos tenemos alguna vez en la vida, pues me, me fui, pero no me fui completamente. Porque uh, en el otro trabajo que yo tuve, el tiempo absorbió demasiado. Eso fue lo que hizo que me decidiera por una cosa. Y al tiempo que yo estuve este, fuera, siempre usé los productos porque yo nunca he dejado de usar los productos del cuidado de la piel, me encantan. Entonces yo siempre tenía contacto con Luz Estela y, e iba a su tienda, le compraba los productos. A veces cuando estaba en temporada fuerte en el trabajo anterior que tenía, me llevaba los libros y una que otra persona también me hacía órdenes, porque como ya sabían que yo vendía, pues siempre me estaban preguntando y yo les hacía sus ordencitas. O sea que nunca me fui definitivamente. Hace tres años se dio la oportunidad de que en una conversación, cuando la fui a visitar, um, volviéramos a hablar. Yo ya tenía la inquietud, ya andaba ese pajarito que andaba detrás de mis oídos diciendo, tienes que regresar. Y platicando con mi esposo, yo siempre le comentaba de los logros que había tenido en ese tiempo. Y él me decía, pero yo noto que tú... Estás con ganas de regresar. yo decía, sí, y no, no sé, todavía estoy indecisa. Hasta que él, él mismo fue el que me empujó y me dijo, si tú de verdad quieres hacerlo, puedes regresar, pero eso sí, tienes que decidirte por una cosa, como siempre has dicho, cuando vas a hacer algo, tiene que ser bien hecho, y no puedes estar en dos cosas a la misma vez, claro. Entonces eso fue lo que me hizo. Regresar y prácticamente para mí fue como empezar de cero porque yo estaba ya establecida, tenía un trabajo establecido. Lo único que a mi esposo no le gustaba era la cantidad de tiempo que yo empleaba en ese trabajo. Yo entraba a las nueve de la mañana, pero no sabía a qué horas iba a salir. <coughs> Había veces que salía a las nueve de la noche, diez de la noche. O sea, eso a él no le estaba gustando porque dice te estás agotando, te estás matando por algo que no es tuyo. Entonces yo decía de repente, sí, de verdad, tiene razón. Entonces él mismo me empujó, me dijo, ¿qué es lo que necesitas? Y vamos a empezar de cero, como tú dices, pero va a ser en algo que te gusta, que es tuyo. Algo que si tú le quieres invertir las 24 horas, a mí no me importa, pero no me gusta verte trabajando de esa manera. Esa fue la razón por la que regresé. Bueno, déjeme decirle que tiene muchísimas de sus compañeras a nivel nacional conectada Está Orpa, María, está Alicia, todo el mundo lo está viendo. Está Blanca Velar. Eh, también le mandan muchos saludos. Está gracias, su líder, uh, Estela. Así que bienvenida. Este, gracias a todas. Un poquito más de usted y luego pasamos al tema que usted tan generosamente está para compartirnos, Edith. Ok, sí, este. Um... Acerca de mí, te puedo decir que tengo una familia con dos hijos. Tengo un nieto que adoro, que prácticamente no digo que es mi nieto, es como que fuera mi hijo. Y este, una de las cosas que más me encantan acerca del negocio es que tengo el apoyo 100% incondicional de mi esposo y lógicamente pues la ayuda de todos los líderes, estoy aprendiendo de todos. Uh, no me ha sido difícil... Porque como te comentaba anteriormente, pues ya había estado, lo único que tenía era que integrar algo de los cambios. Porque tú sabes que hemos venido cambiando, pero uh, eso no ha sido algo que me cueste. Porque yo ya más o menos conocía de los productos, siempre los sigo usando. Y cuando yo no sé algo, primero investigo, pero si ya definitivamente no encuentro la respuesta, entonces, cuando yo pido ayuda, ya bien sea de Exacto. los líderes, tú sabes. Bueno, yo la, yo, la, yo tengo entendido que usted es una líder muy exitosa, es una de las líderes fuertes de su, de su, de su líder. Así que muchas felicidades porque no es Gracias. fácil llegar a esa posición. Y, este, y también sé que requiere de muchos sacrificios suyos, el combinado Exacto. con otras actividades. Y bueno, ¿qué le parece si entramos en materia a ese súper tema que nos trae hoy día? <risa> Sí, um, el tema del cual vamos a tratar ahora es acerca de los impuestos. Porque um, tengo bastante conocimiento en esto, porque precisamente esa era la otra compañía a la que yo estaba trabajando, una compañía X y en esa compañía trabajé como más o menos 12, 13 años. Empecé como preparadora de impuestos, um, después como manager, y a la misma vez después estuve haciendo la tarea de ser instructora y preparar a los alumnos que venían nuevos. Um, por eso me empapé bastante en el tema. Y una de las cosas que me gusta es que cuando tú aprendes algo, tenlo por seguro que lo vas a usar para implementarlo en lo que actualmente haces. Porque el idioma... Cuando yo aprendí inglés, no lo aprendí aquí, lo aprendí en mi país, estaba especializándome en esa carrera, me sirvió para poder desempeñar el trabajo que hice. Ahora, el trabajo que hice ahora mismo también me está ayudando porque de esa manera yo puedo asesorar a personas que o ya son representantes o tienen miedo de ser representantes. Porque yo me he encontrado especialmente entre nosotros las mujeres latinas. Tú sabes que... Um, el machismo, a pesar de que ya casi se va erradicando, pero siempre todavía hay una que otra representante que tiene un esposo que le dice, oh, no, ¿para qué tú te vas a meter a vender Avon si después este vamos a tener que pagar impuestos? Eso no es así. Porque ah, cuando usted va a declarar su declaración de impuestos, hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacerlo. Y una como Puedo poner, por ejemplo, una anécdota que sucedió con una de mis representantes. Um, en marzo, que estamos en la época en que todo el mundo está preparándose para llenar sus impuestos, ella me llamó y me dijo, Helen, yo no sabía que yo tenía que llenar taxes porque estoy vendiendo Avon. Y yo le dije, usted no tiene que llenar taxes. Y me dice, ¿cómo no? Mi contador me dijo que ahora, porque yo le comuniqué que estaba vendiendo Avon entonces él me dijo que ahora yo tenía que llenar mis impuestos y ahora mi esposo está enojado porque dice que eso nos va a afectar para que no nos den un reembolso. Yo le dije no, eso no es así. Él está dando la mala orientación porque a veces lo que sucede es que como en todo alguien quiere sacar ventaja. Y quizás él te lo está diciendo porque haciendo tu, tu preparación va a tener que llenar una planilla adicional que le va a generar que te cobre más dinero por la preparación de los impuestos. Okay. Y me dice, no, pero él me dijo, dice que tengo que llenar porque tengo que reportar las ganancias. Es algo que estamos equivocados. Nosotros como dueños de nuestros propios negocios, cuando Avon nos vende, ellos no tienen una planilla, ellos no tienen algo que de verdad certifique, ...que tú tienes una determinada cantidad de ganancias. Eso no es así, porque recordemos que las representantes regulares... ...que no trabajan liderazgo, solamente venden. Y si ellas llegan, por ejemplo, a President's Club, es una venta de 10 mil dólares. Pero eso no quiere decir que se están ganando 10 mil dólares. Porque tenemos que tomar en cuenta las inversiones que nosotros hacemos en el negocio. Entonces, ya cuando somos representantes del liderazgo, es muy diferente porque entonces no se extiende en una forma, pero a veces yo he visto esto, porque en el tiempo que trabajé yo tenía una señora como clienta segura que siempre venía a buscarme, porque ella decía, a mí me gusta llenar los taxes con usted, porque como usted vendía a Avon, usted me entiende. Y yo le decía, señora, pero si Avon está mandando esta forma y no hay un número específico, quiere decir que no hay un récord de ganancia. Ya eso es opcional, si usted quiere o no reportarlo. Así es. Entonces, esa es una de, las, de los temores que nosotros nos tenemos que quitar de decir que, oh, yo no voy a vender Avon porque entonces después tengo que llenar taxes. Recordemos que hay personas a veces también que hacen esto simplemente por un ingreso adicional, pero piensan que les afecta por algún beneficio que estén tomando. Entonces, ese es el temor. Y entonces te dicen, no, mire, yo no quiero vender Eibon, mejor hágame la orden usted y póngamela porque después me va, me va a tocar a mí llenar taxes y eso no es así. La llenada de los impuestos es opcional en este tipo de representantes. Ahora, nosotros como líderes recordemos que cuando recibimos el 1099 misceláneo, ahí va un número, pero en ese número también recordemos que van las ganancias de liderazgo, las ganancias que tenemos por ventas, los premios que nos dan y los viajes entonces cuando ustedes como representantes van a llenar sus impuestos tienen que tener muy en cuenta que tienen que tener un libro un libro donde ustedes cada campaña van poniendo un récord de sus gastos porque todos los gastos son deducibles imagínese que usted reciba una forma que diga que usted ganó 90 mil dólares al año y el hombre no le pregunte, usted sabe la cantidad de taxes que va a pagar. Exacto. Entonces, por eso tenemos que más o menos buscar asesoría de una persona que le pueda guiar antes de que usted se vaya a sentar con su preparador de impuestos. Exacto. También como complementando lo que usted menciona, este eh, el en departamento de liderazgo también pueden llamar y solicitar que les manden desglosadamente lo que es, eh, cómo le han cobrado los... Los, los, los, los impuestos para declarar yo lo hago cada año solicito al liderazgo que me manden una lista de cómo ellos este eh, cómo viene reportado tax de que yo voy a pagar y eso le ayuda para llevárselo a ustedes los contables, ¿verdad? Sí, entonces tú lo que haces es que tú pides que ellos te desglosen la, la cantidad taxable y no taxable, porque entonces ellos te separan ganancias netas premios y viajes, exacto, ¿exacto? Exacto, ok, yo tengo muchas preguntas para usted Helen porque me encantó cuando cuando hice la entrevista con usted aparte de esta, de saber cuál es su habilidad, cuál es su profesión y me encantó que usted se de, que se haya dedicado y se dedique en tiempo de temporada a, a preparar sus impuestos, porque hay muchas preguntas de las representantes que a veces cuando usted misma lo ha mencionado van con el esposo y son, eh, dependen del esposo. Entonces el contador muchas veces le dice, eh, lo siento señora, usted tiene que dejar de vender eso porque su esposo va a pagar más. Entonces eh, tengo aquí unas preguntas que habíamos elaborado este, y no sé si usted quiera que trabajemos en cuanto a las preguntas o podríamos con, eh, continuar con, con lo que usted nos tiene para compartir. Ok, antes de que me hagas la pregunta, solamente es una aclaración. Sí. Cuando nosotros como contribuyentes vamos a llenar impuestos... Y somos pareja, estamos casados. Nosotros no somos dependes de los esposos. Porque cuando llenamos la planilla, nosotros decimos que vamos a hacer una declaración casados llenando juntos. O sea que no somos dependes. Ahora, si usted vive en conjunto con su pareja, eh, el, el tax es algo bien, bien complejo. Porque dependiendo del estado que usted reside, hay cláusulas donde si una persona está casada legalmente esa es la forma correcta de llenar pero si son parejas que están juntas pero legalmente no están casados hay una ley en ciertos estados que le permite llenar como pareja aunque no estén casados legalmente pero nunca el esposo o la esposa es depende del otro Wow, qué interesante saber eso. Uh -huh. Este Helen, hay muchas cosas que nuestros representantes ignoran. Y una de las preguntas simples sería, ¿por qué cobra el impuesto en cada, eh, diferente en cada estado? ¿Por qué se cobra el, el impuesto? ok este, cada estado tiene regulaciones. Cada estado tiene su propio tax rate. Y eso cuando somos representantes nos damos cuenta también. Por ejemplo, uh, me ha pasado. Si cuando estamos trabajando, Alma, recuerda que tenemos el acceso nacional y una representante nos llama y dice, ¿cómo voy a cobrar a la hora de hacer mis facturas? ¿Ok? ¿En dónde usted reside? Porque si usted reside en Washington, usted reside en Chicago, el tax rate no va a ser el mismo. Por ejemplo, nosotros en Nueva York pagamos un tax alto que es 8.875%, pero quizás en Virginia sea un 6%. Entonces, lo que yo hago es que si esta persona me llama, no me voy a tener en la cabeza los 50 estados, lo que yo hago es que voy a Google y me meto en el departamento del estado que la representante vive y busco el sales tax y ya yo le digo cómo lo tiene que calcular. Entonces, por eso, a la hora de presentar las planillas, los taxes van a variar de acuerdo al estado. E incluso hay estados que no te cobran taxes porque la Florida, Texas por decir algunos, son estados que cuando usted hace su declaración solo va a presentar una forma federal. Bueno, Miriam Portillo tiene un comentario que dice que eh, muchos hacen impuestos de casado eh, por separado o como cabeza de familia. Eh, realmente no sé más o menos cómo va el comentario, ella dice, pero muchos lo hacen como casados y separados. Eh, ¿Cuál sería la diferencia en ese caso? Ok, la diferencia entre casado separado es que ahí nos vamos a dividir. Yo tengo mis ingresos, tú tienes los tuyos, tú lo puedes llenar por tu lado, yo los voy a llenar por mi lado. Pero ahí lo que le va a afectar es que si la pareja tiene niños, ellos no son, no van a cualificar para créditos. Ok. Porque los créditos son diferentes tipos de crédito que hay. Por eso te digo, el tema de los taxes es bien, bien, bien complejo. Entonces, okay. para que no nos confundamos, no okay. tendría que entrar en detalle, pero esa es una de las desventajas de llenar como casado separado. Cabeza de familia. Cabeza de familia quiere decir que usted va a ir a presentar sus impuestos como la señora de la casa, no vive con esposo y solamente va a poner a sus niños. Ok. Y volviendo a las representantes, Helen, este, hay representantes que uno las inscribe y por más que uno las entrene, no quieren cobrar el impuesto cuando van a entregar una orden. ¿Qué usted les puede aconsejar a esta representante que quiere vender únicamente al precio del libro, pero que no quiere incluir porque ellas argumentan y dicen, las clientes no quieren pagar el impuesto? No, eso no está bien y no es correcto. Porque si, cuando usted hace su orden, usted paga sus impuestos. Avon le cobra sus impuestos. Usted no está excepción a menos que usted tenga un certificado que le avale ese privilegio, y eso solamente se le puede aplicar a representantes con el ABC, que son representantes que tienen tiendas autorizadas por la compañía. Pero si usted es una representante regular, ¿por qué usted va a dejar de colectar el impuesto? Eso va contra la ley. Porque si usted, digamos, es una representante que está vendiendo, usted fue y le llevó, vale 5.99 pero por casualidad, venga yo y sea una persona infiltrada que anda trabajando y asesorándose de que las personas están corriendo sus negocios correctamente, usted puede recibir una multa por eso, ¿sabe? Entonces no es correcto que usted vaya a declarar, ah, perdón, vaya a hacer una venta sin colectar el impuesto porque eso lo demanda la ley del estado en donde usted está viviendo. Ahora, si es en la Florida, en la Florida tiene que ser un caso diferente porque yo no sé las representantes de la Florida si cuando ellas hacen su orden le colectan el tax. Si Avon no le colecta tax en la Florida, es una cosa diferente. Ok. Eh, también cuando conversábamos, usted mencionó un tema que me llamó mucho la atención y era con la recaudación de fondos. Entonces, sí. me encantaría que nos platique de eso. ¿Cómo okay. En la recaudación de fondo, um, recuerden que tenemos dos tipos de recaudaciones. Tenemos la recaudación tradicional, que es cuando usted hace la venta um, face to face, cara a cara con el cliente o con las personas que van a participar. Usted tiene que buscar la organización, le tiene que presentar el proyecto y usted es la que va a decidir cuánto va a ser el porcentaje de la ganancia que le va a dar, pero... En tiempos pasados teníamos el privilegio o oh, la persona que está haciendo la recaudación de fondo de que cuando va a trabajar directamente con la organización, vamos a suponer que es una iglesia, una escuela, ellos como organización le tienen que avalar el Tax Exempt Certificate, que es un certificado que dice que ellos están exentos del tax. Entonces, ¿qué pasa con esta recaudación? Esta recaudación a usted le va a garantizar el 50% y le va a dar el privilegio de hacerla tax-free. Ahora, cuando empezó Avon 2.0, tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar las recaudaciones de fondo en línea. Entonces, la recaudación en fondo en línea no es algo que se va a controlar en cuanto al certificado de que usted no puede pagar impuestos, porque como volvimos a hablar del tema, cada estado tiene leyes diferentes que rigen su ley de cómo cobrar los impuestos, entonces en este caso la recaudación de fondos en línea si sí usted tiene que pagar los taxes, pero ¿qué es lo que va a pasar con esto? Usted va a pagar el tax porque usted lo que va a hacer una vez que usted cumplió su meta de cuánto dinero es que le quiere donar a la organización, usted le va a escribir un cheque le va a hacer la donación a la organización, entonces esa parte de la donación es la que usted va a usar a la hora de hacer sus impuestos como una deducción cuando esté usted presentando su planilla. Wow, bueno chicas como pueden ver lo que les dije en Refés es 100%, eh, eh, espero que estén de acuerdo, Dentro de todas ustedes hay muchos talentos, tenemos a Helen como prueba de eso, ella es experta en taxes y, y, y súper vendedora, es una de las súper vendedoras estrellas. Entonces, si tienen preguntas, las pueden anotar para que ella las conteste. Y bueno, para continuar, este, Helen, ¿de qué manera le apoya a su esposo en su negocio? Ok, mi esposo me apoya en todas las formas, desde la economía hasta el apoyo moral. Porque um, mi esposo, él fue el que, se lo juro, él fue el más feliz cuando yo decidí tomar el paso de regresar a Avon. Okay. Él a mí me dice, ahora yo te siento más relajada, te veo más tranquila, y si usted le quiere dedicar 24 horas, 7 días a la semana al negocio, hágalo, mamancita, porque él así me dice, hágalo, mamancita, que usted es bien hábil, usted es bien... Um, tiene las capacidades para poder hacer lo que está haciendo entonces él dice si usted le quiere dedicar todo el tiempo que quiera yo no tengo ningún problema él me apoya por ejemplo él trabaja en, un, en una universidad grande y cuando yo empecé a vender yo decía pero ahora dónde voy a encontrar mis clientes otra vez entonces dice no no te preocupes que yo me voy a llevar los libros entonces ahí habían mujeres y él empezó a decir que su esposa está vendiendo Avon. So, la primera campaña que yo hice fue como de 800 dólares. Y parte de esos 800 dólares, él contribuyó a tomar esos pedidos. Entonces, él también, si por ejemplo yo tengo que, como ahora que fuimos al RedFest, yo le digo, vamos para que veas cómo trabajan las otras representantes, los otros líderes exitosos que aunque tal vez a veces los hombres no se involucren mucho porque tal vez no entienden pero cuando ellos empiezan a ver que hay esa colaboración ellos se animan más y a veces parece mentira también ellos te dan bastantes ideas que tú dices oh sí de verdad puede trabajar de esta manera entonces él siempre me está apoyando a veces estoy haciendo recibo ya es tarde y él dice no tranquila yo estoy aquí, a veces tú, yo no sé si te ha pasado, tú puedes ver que se están cabeceando, se están durmiendo, pero tú sabes que están ahí para ti. <risa> Así es, me encanta. Y si la y si, usted, y si la tomáramos a usted como un ejemplo de, de una pareja tradicional, el esposo en su trabajo y la esposa haciendo Avon, porque eso es lo que ustedes hacen, este eso es para que nos, las que están conectadas en este momento puedan tener una mejor idea de cómo organizarse a la, for, a la al momento de hacer sus impuestos si yo tomo como ejemplo a ustedes, eh, eh, cómo usted, cómo usted se organiza a la hora de hacer sus impuestos como pareja, él como con pareja. su trabajo, usted con su evo, cómo ustedes relacionan todo junto para que no hagan eh, algo que le, un tropiezo pues a la hora de hacer el los que impuestos. nos vaya a afectar. Exacto. Ok, sí. Um, lo bueno es que como ya yo conozco bastante del tema. Uh -huh. él me dijo y, y, y esa fue la primera pregunta que él me dijo el primer año que, que cerramos uh, vendiendo Avon y él me dijo ahora cómo vamos a llenar los impuestos yo le dije no te preocupes me dice vamos a pagar y yo le dije no vamos a pagar porque él en su trabajo recibe su W2 que es lo que usualmente lo más común uh -huh. entonces él con su W2 yo con mi 1099 misceláneo pero yo tengo la ventaja de que como yo ya sé todo lo que va a ser deducible, entonces no, no se me hizo difícil. Vamos a llenar juntos como parejas, pero entonces vamos a ir poniendo, por ejemplo, deductibles. Ustedes pueden poner lo que pagan por sus libros en todo el año, las muestras. Uh, van a poner, si por ejemplo hicieron una recaudación de fondo, las donaciones también son deductibles, si se compraron una computadora, si se compraron un teléfono, si usted está pagando una línea específica para llamar a sus clientes, so, todo todo lo que va involucrado, las bolsas, muestras, libros, demos, todo lo que es inversión, si nosotros compramos al eso es una inversión, so, todo eso... A la final va a hacer que nos reduzca el tax y si él en su trabajo, porque él en su trabajo lo que yo hice fue que él, yo lo puse a que él pague más de lo que la ley dice que tiene que pagar en impuestos, porque eso lo que va a hacer es evitar que a la hora que nosotros presentemos la declaración vayamos a devolverle dinero a ellos. Y otra cosa, un dato bien interesante. Um, yo no sé si ustedes a veces en Avon también se han dado cuenta que ellos nos ofrecen planes médicos y no, um, pero no tenemos planes de retiro. Los planes de retiro ustedes los pueden conseguir por su propia cuenta. Si van a un banco, se abren un IRA, que son las cuentas que se usan para sacarlas cuando ya nos retiramos. So, todo eso va a ayudar a que a la hora de presentar los impuestos los taxes se reduzcan. Y si tienen niños pequeños, ¿Les van a devolver dinero también? ¡Wow! Miren, chicas, hay que tomar ventaja de todo este conocimiento. Hay cosas que no se sabían, que ahora ya las vamos a saber. Pero díganos, Helen, ¿qué necesita una representante para poder obtener su formulario de TAX? Ok. Si la compañía les envía un 1099 misceláneo, como el caso de la representante que yo les estaba comentando, a veces los 1099 misceláneos cuando usted va a declarar, cuando la ley requiere que usted la reporte en la caja número 7, va a llevar una cantidad. Eso es todo lo que va a traer la 1099 de misceláneo. Pero, Avon, cuando la representante vende y no hace liderazgo, por lo general van en cero. Entonces, cuando van en cero, es opcional. Usted lo declara si quiere, pero si no lo quiere declarar, no le va a afectar. Entonces, Avon es el que le va a enviar el 1099 misceláneo porque Avon es el único que tiene una constancia de que usted es dueña de un negocio. Usted no tiene que ir a ninguna parte ni tiene que ir a ninguna persona a que le elabore algo que no es auténtico o que simplemente no es legal. Ok, y usted sabe que tenemos dos tipos de, vende, de, de, de de representante: la que se dedica a la venta. ¿Cuál sería el mínimo requerido para que la que se dedique a la venta reciba su 10 a uh, 99? Ok, la ley dice que si la persona tiene ganancias más arriba de 5 mil dólares, ya por la ley se tiene que reportar ese ingreso. Pero como les dije, recuérdense que Avon. No tiene una estadística, no tiene un número específico del cálculo de nuestra ganancia. Porque a ver, hay representantes que venden Avon o que son representantes y no venden. Es la representante que, por ejemplo, se inscribe solamente para consumir sus propios productos. So, Correct. allí no hay ninguna ganancia. Ok. Ahora, la diferencia sería si la representante se dedica a liderazgo, entonces sí la recibiría, ¿verdad? Exacto, si ya la representante empieza a reclutar desde el momento que se empieza a ganar sus cheques cada campaña, ahí sí ya se tiene que reportar, porque recuerden que ahí nosotros ya estamos recibiendo ingresos y todos esos ingresos que se recibieron en todo el año, nosotros no pagamos taxes. Entonces, al final del año, por ley, lo tenemos que reportar. Entonces, ¿quiere decir que este viaje que hicimos a Red Fest es deductible de impuestos? Sí, entra porque. Considerado? Claro, porque es un viaje de negocios, no fue un viaje de placer. Y, es y un está, viaje de negocio. Exacto. Y ustedes y tienen documentado. Claro, está documentado porque ¿verdad? tuvimos que pagar para asistir a la convención, tuvimos que pagar el ticket. ¿Sí? Claro que tenemos que tener cuidado que pagamos nuestro ticket y el de si tú tienes tu coaplicante. Pero si dentro de eso tú llevaste a tus niños o llevaste a cualquier persona y te saliste del marco de lo que fue la convención para cogerlo como una vacación, eso no va a ser deductible. Entonces, okay. uh -huh. Entonces bueno, quiere decir que eso pudiera ser considerado como gasto de negocio. Sí, eso es Al un viaje sido... de negocio. Hasta incluso, okay. vamos a suponer que salimos a reclutar y en el proceso que estamos buscando representantes tú invitaste a una de tus líderes a ir contigo y después al final tú dices oh mira pero ya como que está haciendo hambre no vamos a ir a tomarnos un cafecito vamos a comer algo nos vamos al restaurante pero no te preocupes yo te voy a pagar la comida tú guardas el recibo y eso también va a ser deductible porque fue una comida de negocio ¡Wow! Yo espero, como les digo, que todas las que están conectadas absorban todo lo que puedan de usted, que la llamen, que le pregunten, que la persigan, porque realmente es bueno estar conectada con personas que le, que nos ayuden a, a, a tener otro punto de vista del negocio. Helen, hay muchísimas representantes que ha dejado el negocio por, eh, por esta misma situación, porque no sí. saben cómo responderle al esposo o cómo actuar en momentos determinados de impuestos sí, porque eh, volvemos otra vez al caso del machismo van a, van a sentarse ahí con, con la persona que está haciendo los impuestos y la pobre representante esta es su única entrada de ingresos y le dice, oh no señora, pero usted si vende Avon, entonces va a tener que declararlo, ya el esposo se incomodó, ya se molestó porque le va a decir, viste ni estás ganando nada y ahora vamos a afectarnos, podemos encontrarnos con casos así entonces lo bueno es decirle si es una representante regular que no que no requiere que llene los impuestos no tiene por qué estresarse en ese tema so, simplemente vendió pero ni siquiera se ganó ni dos mil dólares vendiendo Avon. no lo ¿Qué? tiene que reportar entonces no se tiene que el esposo molestar y ella tranquilamente puede vender Avon. ahora una experiencia que yo he tenido también Ahora, como representante, encontrándome con gente que quiere vender, son personas que no tienen Social Security. Okay. Se recuerdan que anteriormente, si no tenían Social, también ni siquiera podían abrir la cuenta. Sí. Lo pueden hacer con el ITIN, que es el Identification Tax ID Number, que es un número que el IRS le otorga al contribuyente, pero no se usa para trabajar. Solamente se usa para llenar sus impuestos en este caso las personas que digamos es bien amplio todo porque si hay una representante que tal vez está en proceso de inmigración que su esposo la está pidiendo y necesitan presentar pruebas de ingreso para la hora que van a ir por su residencia esas personas que tienen ese itin Ahí sí no importa el ingreso. La persona puede ganar mil, dos mil, tres mil, la cantidad que sea, pero quizás el gobierno lo que quiere ver es que esta persona está haciendo algo, está trabajando. Entonces, okay. en ese caso, sí puede llenar los impuestos. Y si no tiene un número de ITIN, es bien fácil porque lo único que tiene que hacer es que la persona tiene que tener su pasaporte actualizado y tiene que presentar una fuente de ingreso que en este caso sería Avon. Ok. Bueno, este Blanca Velar, eh, de aquí de Maryland, tiene una pregunta para usted. ¿Se puede guardar el récord que se paga con la tarjeta eh, de crédito una comida de negocio o, o debe presentar o guardar el recibo? ¿Las dos cosas o una, una de las dos es suficiente? Las dos cosas o ninguna de las cosas. Les voy a decir ¿Por qué? Okay. <ríe> Les voy a decir por qué. Porque cuando usted va con su contador, usted es el dueño de su negocio. Eso es lo que me encanta de Avon, nosotros somos dueños de todo, nosotros somos dueños del negocio. Entonces usted simplemente lo que tiene es un libro, es un récord, pero para que ese libro sea verídico, lógicamente usted va a guardar sus recibos. Entonces cuando usted se los lleva al contador, la persona que le va a preparar sus impuestos, el contador no necesita verlos, él tiene que confiar en lo que usted le está diciendo porque usted no está inventando entonces yo siempre en el tiempo que yo hice esto yo lo que le recomendaba a las personas es que guarden sus recibos, que tengan sus constancias, porque recuerden que la tarjeta de crédito tenemos los statements que nos llegan o lo puede ver en la computadora como usted quiera pero eso solamente se tiene que guardar en caso de que el IRS o el Estado le pida pruebas de que lo que usted puso allí es verídico. Entonces, allí sí, uno dice, necesito estos recibos porque me los están pidiendo para verificar que mi negocio es auténtico y que yo estoy declarando cantidades reales porque no vamos a inventar tampoco. Exacto. Wow, está súper interesante este tema. A mí me encantaría que usted tome como plataforma o punto de partida estos este pequeño eh, tiempo que usted nos está dedicando. Porque realmente usted tiene mucho talento para compartir, Helen, este, la escucho y, y, y, este, y vuelvo y les repito, hay mucho talento escondido entre nosotras las hispanas, entre nosotras las líderes, que necesita salir. A, a mostrarse ¿verdad? quiénes somos, gracias. porque no solo somos representantes de avon A mí me encanta mucho. Este Tiene muchísimos comentarios muy positivos, les ha gustado. Gracias, gracias. Pues, Miriam Portillo le dice que este pues también le gusta todo lo que está compartido. Su líder también, Luz Estela, está pendiente. Y bueno, gracias. para terminar, Helen, eh, ¿qué más le puede recomendar a una representante que, pues, ¿Algún consejo que usted le quiera dar? Porque ya sabemos que es un beneficio ser representante de Avon y ahora claro. mucho más porque puede hacer sus impuestos. Sí, lo que yo le puedo recomendar a una representante es, por ejemplo, que de este poquito de conocimiento que ahorita ustedes han obtenido y que si ustedes quieren amplia información, por ejemplo, cuando se encuentren con estos obstáculos de los que hablamos, se recuerdan cuando estábamos en, en la convención, estos son unos de los obstáculos que nosotros tenemos a la hora de salir a reclutar. Que una representante te diga, ay no, yo no quiero vender Avon. Pero a veces tú tienes que escarbar y ver cuál es la razón de ese, de ese rechazo. ¿Por qué no quiere vender Avon? ¿No quiere vender Avon porque no tiene un número de seguro social? ¿No quiere vender Avon porque usted tiene miedo que le manden una forma donde diga que usted tiene que llenar impuestos. No tiene, o sea, no quiere vender Avon porque a su esposo no le va a agradar esta situación en donde vayan a llenar impuestos y le diga que usted tiene que declarar. Hay que ir bien, bien, bien a fondo de encontrar una respuesta del por qué no quiere. Porque no solamente pasa con una representante o con una lead joven. Te puede pasar también con personas mayores que ya están retiradas y que ellos viven de una pensión y tienen miedo que al tener un poquito de ingreso adicional, ya eso les vaya a afectar su pensión. Entonces, uh, como dicen, todo lo que uno aprende, todo lo que uno va dándose cuenta cuando va compartiendo con diferentes personas, eso es lo que le va a ir ayudando a uno a ser mejor líder, a estar más preparado al momento de recibir un no en la calle o un no por una persona que, porque nos pasa ahorita que estamos en el verano, vamos a un barbecue o estamos en un parque. Y yo he escuchado de personas que a veces dicen que quieren tener un negocio, quieren tener un trabajo, pero no hayan por dónde empezar. Tenemos que presentarle a Ivonne como una ventana a todas las oportunidades y como yo siempre se los he dicho y se lo digo a las representantes de mi grupo, nosotros como mujeres tenemos muchas capacidades y simplemente las tenemos dormidas, las tenemos que despertar porque el límite es el único, el cielo es el único límite que tenemos. Exacto, así que chicas a vender muchísimo, a aumentar esas ventas entre más, a reclutar. Veces, más ganan a reclutar para que les manden su formulario de impuestos. Si tienen más dudas y preguntas, pueden contactarse con Helen. A mí me encantaría que, pues, que la sigan, que, la, que le pregunten, ¿verdad? Porque sabe muchísimo del tema. Yo muy orgullosa de tenerla como contacto y ahora como amiga. Y estoy a la orden Gracias. suya también para lo que se le ofrece Helen. Gracias, Gracias por tomarse el Ana. tiempo de estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Ana, por haberme invitado. Uh, me encantó mucho. Yo te admiro también como líder y he visto tu crecimiento en las redes sociales. Eso me alegra muchísimo porque, como tú misma dices, nosotros tenemos mucho potencial simplemente lo tenemos dormido y tenemos que levantarnos. Tenemos que descubrirlo y sacarlo a la luz, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todas por haberse conectado. Este, la otra semana tenemos otro súper invitado y nuevamente muchas gracias, Helen. Saludos a su familia. Gracias. Gracias, Ana, por haberme invitado. Bye. Bye.